Vamos Granada presentará hoy mismo un escrito dirigido al Ayuntamiento de Granada solicitando que se dicte a la mayor brevedad posible una resolución expresa sobre el pase a la condición de no del concejal Luis de Ar. Esta resolución es obligada para que nosotros podamos continuar defendiendo nuestro derecho a la participación política en el Ayuntamiento de Granada seriamente menoscabada por el alcalde y el Partido Socialista. El alcalde nos está dando largas porque sabe que tenemos razón. Como ya denunciamos en su día, Paco Cuenca no le preguntó al Consejo Consultivo acerca de la situación de Luis de Aro y qué debería hacerse con Luis de Aro en el Ayuntamiento. Y no lo hizo porque ya sabía la respuesta. La respuesta la dio el Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, que en un caso idéntico, al que tenemos en Granada, es decir, un concejal no afiliado al partido en cuestión, dictaminó que prevalece la voluntad del partido de no ser representado por quien no quiere el partido político. Por lo tanto, y que por lo tanto, en este caso Luis de Aro debería pasar a la condición de no adscrito. El viernes tuvimos ocasión, desgraciadamente, eh, de ver cómo es el gobierno de Paco Cuenca. Ha convocado o convocó un pleno. Eh, sin los requisitos formales obligatorios para hablar de un tema clave en Granada, y muy grave en Granada, como es el de la movilidad, ¿vale? y para evitar con esa forma de convocarlo el tomar decisiones acerca de un problema tan grave para Granada. ...y lo que hemos visto es que todos los concejales... ...de todos los del PSOE se fueron de dicho pleno... ...y sin embargo en ese pleno se creó Luis de Aro... ...dando apoyo como transfuga, como transfuga que es... ...como noveno concejal del PSOE... en que ...como se ha comportado en el pleno del pasado viernes. ¿no? Una palabra transfuga que no solo hemos utilizado nosotros... ...o que no solo utilizamos en Vamos Granada... ...sino que los dos directores de los informativos... ...de medios de comunicación locales escritos granadinos... ...han calificado este fin de semana... A Luis de por otro lado, otro ejemplo del daño que este caso nos está haciendo a nuestro derecho a la participación política en el Ayuntamiento de Granada es que dentro de breves minutos se va a presentar o se va a celebrar una junta de portavoces a la cual nosotros hemos presentado una moción para defender los sistemas de comedores escolares gestionados por las AMAPAS. Esta moción podría estar en riesgo ya que el alcalde no reconoce la portavocía legítima de Vamos Granada. Hemos presentado toda la argumentación jurídica y administrativa en el registro del Ayuntamiento pidiendo una resolución expresa sobre este asunto que todo el mundo ve con meridiana claridad. Nuestro partido Vamos Granada continuará destapando todo aquello que huele a corrupción en el Ayuntamiento de Granada como hemos hecho hasta ahora y también continuaremos luchando para que se respete nuestro derecho a la participación política en el Ayuntamiento de Granada.